Ahora sí. Ahora sí, con todo. Bien. Mira, se lo corta. Pero tranquilos, hombre. No, no, correros, ¿no? Corramos, ¿eh? Esto ya lo voy a poner. Vamos a, a ver. ver. Primer corte post-COVID. Sí. Sin mascarillas y sin nada. Este va a ser un corte que lo voy a hacer como si fuera de oposición. O Una sea, que oposición. este año toca oposición. En 2023 vamos a ver lo que piden en oposición en la Comunidad Valenciana. En la, en la Comunidad Valenciana ponen más o menos un corte así. Yo creo que este ha salido, creo que salió, pero en fin. Eh, te piden las fallas, te piden a lo mejor la historia, la columna estratigráfica y, y poco más. Entonces vamos a ver cómo qué es lo que se pedía en la oposición. ...para hacer un corte nivel oposición... ...de... Eh, ...BAU también... ...de selectividad también... ¿vale? ...¿vale?... ...pero en fin... ...en selectividad no suelen poner en la comunidad valenciana sobre todo... ...la columna... ...pero todo lo demás que vamos a ver... ...sí... ...vamos a ver... <risa> ...primero... ...aquí tenemos un corte... ...y nos suelen preguntar... ...tipos de fallas... ...para explicarnos el tipo de fallas... ...tenemos aquí a Marcos... ...que ha sido fallero mayor de Valencia... ...varios años... Y nos va a decir ya que lo acaba de ver los tipos de fallas. ¡Ostras, pero! No, es que están aquí, no. Pero voy a poner la mano. Venga, Marcos. F sub 1. ¿Qué tipo de falla es F sub 1? Es el de la derecha. ¿F sub 1? ¿F sub 1? Vale, espera. Venga, espera. Vale, es inversa. Pero, tío... Eso va a quedar aquí para la posteridad, para la este para que, que, es que tus hijos y tus nietos lo vean. ¿Lo, ¿Lo, que es lo que este caso, la F es inversa, pero ¿por no, qué? No, espera. Es muerto, no muerto. Vale, es normal, es no, no, no normal, hasta que se, voy a. Normal. Después ah, dime no, no, el tip de por qué. Marcos, la F es 2 Espera, espera. Esa no sé. Esa es inversa. Inversa. Sí, sí, sí, bien La Fsul3. 3 Espera, esa está un poco complicada Normal. Esa debería que es... Un montón Carles. Inversa. Inversa, bien. ¿Ves como si sí, te lo sabes? Te iba, y la un 4 fe, mira este y este. <ríe> <ríe> Espera. A ver tú. va yo diría que es normal. Normal, venga, normal. Normal no será lo único que no lo veía, porque todos los demás... Ya te digo, es que lo ven enseguida. Pero eh, eh, la explicación que yo digo del niño que baja por el tobogán no la acaban de ver. No. Después vino Nora con, su, con un palito y un, y un esto que ahora va a salir para que veas. ¿Qué es mejor? ¿Lo del tobogán o lo del palito? Los ángulos, los ángulos. Lo del, los ángulos. Vamos a ver, lo del tobogán. Bueno, no, no, ahora vas a salir tú con los ángulos. Lo del tobogán. Lo del tobogán. ¿Eh? Después lo venís con tu madre y se deshuevará. Lo del tobogán. Mira, si esto es un niño estrato, este amarillo, este niño cae por el tobogán. Esto es como un tobogán. Si cae normalmente, muy por muy gravedad bien. es normal. Es el del tobogán. Che, tío, esto es un tobogán. Esto es un tobogán, tobogán. Y aquí las escaleras del tobogán subes y te tiras por el tobogán. No lo no, no, no, no. ¿No ve. El tobogán no No veis. ¿No veis el tobogán? Es el único que lo ve aquí. O, sea, o sea, si tenéis una cosa así, y aquí hay unas escaleras, esto no es un tobogán, ¿no? Y aquí no hay un árbol, y esto no es un parque, donde los está están por aquí, ¿no? No lo veis, no lo veis, esto es un tobogán, y que aquí haya un niño estrato tirándose. Chico, el estrato de calidad está cayendo, Pues la verdad es normal. ¿No ves el tobogán? Bueno, como no veis el tobogán, vamos a salir, Nora va a salir a aplicar su tip. Tutor, sí? Four, sí? Sí. Se ha incorporado a Oscar que estaba haciendo dibujo técnico otras, milas, como, Que a mí me fastidiaba que no estuviera Oscar Porque siempre es como, como es un, un corcón, toca cacollón Y siempre va diciendo así, cosas de así De yes, no manora. de verdad Vamos a ver, no explica tu tip para saber las la fallas Aquí abajo más o menos ah, vale. Pues mira, si está así, te fijas aquí Si está así, te fijas en esto pues claro, claro, vale. sí, sí, sí. claro sí, bueno, ahora, para hacer eso me tenías que no, no, no, me tenías que chafarlo de pizarras. <risa> o sea, tema de o sea, del tobogán no les vale. Bueno, a los opositores, mira, vosotros que tenéis un C un poco superior. Mira, esto es un tobogán, esto se tira para aquí, un niño bajaría, esto es normal, porque cae por gravedad. Si nos fijamos en esto, si esto fuera un van, este niño estrato sube para arriba. Ese niño está poseído. Esa falla es inversa. Y está igual. Esto de aquí tendría que haber caído por gravedad. Está ahí arriba, eso está poseído, es inversa. Y esta fallusca que después veremos por qué está doblada, este estrato aquí y este estrato aquí, el niño estrato ha caído por gravedad. Es una falla normal. Chicos, por pues en la oposición, tú... Eh, esto que es una tontería 025 025 025 un puntaco pues la gente no llega a ver las fallas es que yo ya te digo ya no yo no sé cómo explicar las fallas porque es que todo el mundo la ve con, y y método. con tu sea. método, fíjate, su método, eh. Su sí, método. Si está así, te fijas aquí. Y si está así, te fijas aquí. Eso sí me Muy bueno, Pero tú cómo lo memorizas. ¿Para? Eso es como buscar no? como... ah, el tesoro, lo de la X, a mí me recordarás. Es más fácil. Buscar el tesoro, entonces tú tienes que estar con la chulequilla esa en vez de ver un tocotar. A ver, aprendete eso. Madre mía, me paso no al TikTok, en serio.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 Eso es debido a fuerzas de compresión, eso es una falla inversa. Esto de YouTube, de hacer vídeos de YouTube, no, no se moleriza ya. No. <risa> política, pero... a mí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, ya hemos visto las fallas, ¿eh? ya hemos visto la falla. Vamos a ver la columna estratigráfica nivel oposición, columna estratigráfica nivel oposición. Mirad. Pues ponemos los más antiguos bajo de la columna y los más modernos arriba. Cuidado, cuidado, que si el corrector es un poco quisquilloso como yo, se va a dar cuenta de este eh, grado de dureza. Y queda bonito poner los estratos más duros hacia afuera y los menos duros hacia adentro, esta, según esta tabla. Esta tabla es... Pues que cuarcitas son maduras que conglomerados Pizarras, calizas, areniscas, margas, yesos, arcillas y sales eh, Esto está en la explicación de la columna estratigráfica En otro vídeo, en este Y también está en los apuntes de Pones Carles Geología Y hay una explicación de cómo hacer la columna estratigráfica ¿Vale? Bien Bajo de todo Nora, ¿qué está bajo de todo? ¿Qué hay? Pizarras Pizarras Óscar Bajo de todo, pizarras ¿Vale? Pizarras Como entre pizarras eh, Material no sedimentario metamórfico Y esto, arcillas ¿eh? Hay un contacto y esto está erosionado ¿Qué tipo de contacto es? Es una inconformidad Inconformidad Contacto shh, entre no sedimentario y sedimentario Esa inconformidad la tienes que poner en la columna Inconformidad. porque es una inconformidad? ¿no? Porque es un contacto erosionado entre un material no sedimentario, en este caso pizarras, y un, un material sedimentario, en este caso arcilla. Uh, ¿Eso, era continuo? Pues, ¿sí? Eso ¿sí? es cuando son los dos sedimentarios? No cuando uno es no sedimentario y otro sedimentario. Bueno, ¿vale? Ahora después veremos la de aquí. vale Esto. Pero, pero vamos a pero pero tampoco os volváis locos con lo que es una discontinuidad. Una discontinuidad quiere decir que los estratos no son continuos. Esto y esto no es continuo. Esto, eh, mira, esto, esto con esto sí que es continuo. De, encima de esto se ha puesto esto y después de este se ha puesto este. ¿Este con este es continuo? No. Pues ahí habrá otra discontinuidad. Discontinuidad significa, los estratos se han puesto uno encima de otro y no ha pasado nada. Eh, ¿Se han puesto unos encima de otros? Continuos, no hay discontinuo. Los ¡Pum! ha pasado algo raro, se han puesto tres, ha pasado algo raro. Mira, pum, ha pasado algo raro, se han puesto tres, pum, ha pasado algo raro. Esas son discontinuidades. Vale, pues entonces ahora ponemos. Arcillas, calizas y marcas. Arcillas. Mirad dónde están las arcillas. Más blandas las superan las sales. Os tiro para aquí. Calizas. Mirad dónde están las calizas. ¿eh? Después de cuarcitas, conglomerados pizarras y calizas, un poco hacia afuera. Margas. ¿Dónde están las margas? Antes de los yesos, más blandas, más blandas que las calizas. Y cuando llegamos aquí, un, 2 3, otra discontinuidad. En este caso, Marcos, en este caso, ¿qué tipo de discontinuidad es aquí? Uy, espera, no veo no, bien. No, no, no. no hay más, Continuo. ¿Cómo que continuo? Bueno, ya sé <risa> que discontinuo. ¿Pero qué discontinuo? ¿Qué tipo de discontinuidad? DEA, la DEA, la Agencia Estatal Antidrogas. ¿Cómo es? DEA es. ¿24? ¿Y eh... la DEA? O no. la DEA? <risas> sí, pero DEA, ¿qué era? DEA era. ¿Eso es que era Departamento, departamento Departament, ¿De Departament Enforcement Agency. ¿Cómo Creo, bueno, Creo que la enfo... en busca. Busca, lo que es la DEA. Departamento. Departament eso. Enforcement la de Agency Le da igual a los opositores ¿eh? Eso está bajo poco No, no el pero el... esto mola el... la de Administración de control de drogas. Chequeo en inglés <risa> Tranquilo, tranquilo sí. la... eh, De siglas inglés. Yeah, no. no. inglés Espera, espera, ¿eh? ¿Qué? ¿Drog? ¿Drog? Espérale, Back. ¿no? Drug Enforcement Agency Oh, Drug. Espera, lo han asociado. a ti, De no, droga, no, no, droga, no, no, no, droga en inglés Ah, ah droga, Drag Enforcement H. ¿Tú te lo sabías? No, aprovecho hecho a Ah, que aquí no se me estaba viendo todo el rato. Madre mía, no bueno. Bueno, <risa> vale. <risa> <risa> pues aquí. Mirad. No se sé, lo voy a quitar este. Mirad que hago todos los vídeos de una vez, ¿eh? Mirad este. Continuo, continuo, continuo. Ahí discontinuo. Esa este es discontinuidad erosiva y angular. Y dicen, ¿por qué discontinuidad erosiva y angular? Porque esto está claramente erosionado. Y está en diferente ángulo, sí. Pues discontinuidad erosiva y angular. Se pone una rayita en otro color y encima de todo ponemos los yesos y ya tenemos la columna estratigráfica. Columna estratigráfica, oposición, ojo. ¡Ostras, pero después hay otra cosa! Que hay gente que, que iba a poner me pone que pone aquí el granito, pero, pero, pero vamos a ver, pero qué es esto de poner aquí el granito en la columna estratigráfica? ¿Por qué no se pone el granito en la columna estratigráfica? Porque porque es estra es, ¿Por qué es un estrato, ¿Por qué? Porque, porque, no es, porque no es un estrato. estrato. Aquí los que son de, de bachillerato lo saben. ¿Porque no es un estrato? Entonces en la columna estratigráfica se ponen en trato, Estratos. ¿Es un estrato esto? No, no se pone. Vale. Eh, vamos a hacer la historia. ¿eh? La historia de la vida. La la la la no, no Nora, ¿empezamos? Eh, en un mar hace millones de años como que en un mar en un mar ¿En, en un océano hace millones de años en un océano qué che tío, si es la ah, misma frase tiempo. siempre en un océano positivo hace millones de años vamos a ver todas las historias todas las historias empiezan igual Movidito esta clase, eh. La clase post-Covid, eh. Han ido aprobando todo. Venga, apruebo, prueba y Clases telemáticas vienen aquí de Madras. Chicos, que os la Vamos a ver. En un océano primitivo, hace millones de años... Se se las guitarras. Ya. A nivel de segundo bachillerato, Bien. Pero a nivel oposición diríamos. De oposición, ¿sí? Estoy haciendo un vídeo para opositores. Lechón. Venga. Eh, en un océano primitivo, así es una casa real, eh. Yo me, me, me pensaría presentarme a oposiciones. ¿O qué? Pero si puedes estar feliz, yo qué sé, siendo visitador médico. Puedes ser feliz. Eh, yo qué sé. Eh, representante farmacéutico, eh, ¿qué más podría hacer un biólogo? Pañuelos en un semáforo, ¿no? En el oceanográfico, ¿En el oceanográfico? sí. Trabajar sábados si y no domingos, ¿sabes? Con eso no estoy hablando en mi olero, ¿no? Buscarles oposición. Bueno, diríamos, en un océano primitivo, hace millones de años, se sedimentaron arcillas y limos que por metamorfismo dieron pizarras. Posteriormente, la serie que sí. se plegó, se se plegó, se plegó y, y, falla, y falló, porque esta falla es de, ese, de, ese, de esa época, porque mira, aquí no lleva, ¿eh? Posteriormente, se plegó y se falló, cuando Más o menos. En la orogenia... No, en las primeras. La en, la, caledoniana. en la caledoniana o la arciniana. Como aquí eh, no dice nada, imagínate que hubiese dicho, Nora, imagínate que hubiese dicho pizarras eh, del silúrico. ¿Eh? Silúrico. Si son pizarras del silúrico, ¿qué orogenia sería? De silúrico del sinório. Claro la que lo diga se plegó y se falló porque, además, ¿por qué esta falla está así, doblada, y esa falla está recogida? ¿Por qué? Porque se va a recoger una falla, se va a recoger una ¿Por qué esa falla se después la... Vasculamiento, vasculamiento. O sea, no me vais a dejar grabar esto, ¿en serio? No me lo vais a dejar, si no corto y nos dejamos, no, no, chico. Te estoy diciendo que estoy haciendo un vídeo, macho. Pero no me había pasado esto nunca. Mirad de los años anteriores. Todos eran con un poco de respeto. Generación COVID, tío. Vamos a ver. Si está la falla doblada es que la falla fue anterior al plegamiento, ¿se ve o no? Si estaba la falla y se pegó pues entonces sale doblada. ¿Esta? ¿Por qué no sale doblada? Porque la falla ha sido posterior al plegamiento. Se ve, ¿no? Venga. Se, se, se dobló, se plegó y se falló. Y se erosionó hasta... Dime. Sí. ¿Se erosionó hasta qué? Si siempre es lo mismo. En un cerno primativo y se, se pliega y se erosiona hasta llegar a qué. Hasta, hasta... hasta llegar a una penillanura, pero que siempre es lo mismo. No ves que esto es una, pellina, una penilla, una penillanura. No ves que esto está súper erosionado y encima se ha puesto eso. Mira, erosionado. No ves que está erosionado? Mira, está erosionado, erosionado, erosionado, erosionado. Vale. Se formó una una penillanura. Punto y aparte. Millones de años más tarde, ¿qué? Volvió a bajar. La la serie esta. Bojo, bo, volvió a bajar, bajo del nivel del mar. Y se, y se sedimentó las arcillas, las calizas... Arcillas, calizas y margas. Vale, arcillas, calizas y margas. Eh... Mirad cómo están las fallas, las fallas están rectas, ¿eh? Bien. Eh, punto y aparte. Se quedó. ¿No? Sí. Luego, la serie se plegó, salió fuera del nivel del mar, ¿eh? fuera del nivel del mar, eh, se erosionó eh, con una discordancia erosiva y angular, ¿eh? y mientras eh, se iba erosionando, pues eh, eso que parecía un mar poco profundo, bueno, un poco profundo, no. Primero se erosionó hasta, se hasta formar una penillanura. Y después esa penillanura, eh, igual de alguna transgresión marina o algo, bueno, dejó agua, dejó agua de alguna manera para que se formaran estos yesos después. Una pregunta, sí. ¿La F2 y la F3 no se hicieron antes que, la, que lo del yeso? Efectivamente. Uh -huh. eh, es que cuando hemos dicho las fallas. Eh, otra pregunta que pondrían aquí es el orden de las fallas. Entonces, ¿la más antigua cuál es? La F4. F4, F polar, F4 claramente es la más antigua, ¿no? F4. ¿Después cuál vendría? Pues la F3 y la e 3 ¿Podemos saber cuál es la F3 o la F2 la más antigua de las dos? F2 no. Como las dos son inversas serían al mismo tiempo porque sería en un movimiento compresivo en qué orogenia esto ya es más posterior qué orogenia sería esta y a la que forman la F2 y la F3 en la, sí, la Alpina no no ya estamos más para aquí no. en la Alpina ¿eh? en la Alpina se forma esto es la, la F2 y F3 o sea esta es la más antigua F2 y F3 estarían por aquí y la más moderna La 1. La F1 que llega hasta aquí arriba. ¿eh? La F1 que llega hasta aquí arriba. Bueno, eh, esto sería más o menos la historia. ¿La repetimos porque ha salido muy embarrullada? No, yo la doy. ¿La habéis estado copiando? Yo no. Venga, voy a, ver, voy a ver en un momento de estos de inspiración si me dejáis. Oscar, ¿quiere decir algo para la posteridad? No. No. no, no. ¿Vas a probar el técnico? Sí, voy a probar el técnico. Eh, seguro? ¿Segurísimo. Se queda aquí grabado para Se la posteridad. De aquí 10 años mm. veréis este vídeo. Cuando seáis hombres y mujeres de derecho. Y, y dentro de 40 años también, y deis, sí, sí, sí, en paz descanse sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo? Seguimos por aquí, sí, claro, claro que vamos a seguir. Dios vamos Dios pero, Dios Hombre, ¿cómo que esperes? ¿Cómo llegas a los ciento sí, y pico? Yo eh, sé, yo no, estoy no, muy polarizado, no, no, claro muy Ojalá. Bueno, venga, vamos a ver. Eh, la repito, más o menos como sería, ¿eh? ¿Opositores? Venga, voy a ver si me sale de tiro. En un océano primitivo, hace millones de años, se sedimentaron arcillas y limos que por metamorfismo dieron lugar a pizarras. Más para aquí. Aquí Sofía me dice que me ponga más para aquí que no se Dando lugar a pizarras. La serie se plegó y falló. ¿Por qué digo que se plegó y falló? Porque mira, esta falla muere aquí. Tiene que ser en este momento. La serie se plegó y falló, salió fuera del nivel del mar y se erosionó hasta formar una penillanura. Esta penillanura que después eh, dará esta inconformidad. Posteriormente, ya estamos en Penillanura, la serie cayó bajo el nivel del mar. O, oh, oh, a ver, calizas y margas. ¿Arcillas, calizas y margas? ¿A qué suena, hijos míos? Arcillas, calizas y margas. Pues. Como más o menos arenas y calizas. ¿A qué, sal, a qué, sal, a qué suena eso? Quiero... Sí, sí. Chica, la, la playa aquí de, de, de la Patagona Hay arena Si encima de las arenas se pusieran Conchas de moluscos ¿Qué sería? Una transgresión Entonces imagínate las arenas eh, Las arcillas Y encima conchas de moluscos Transgresión Una transgresión marina Depositaría las arcillas, calizas y margas ¿Vale? Una transgresión Ostras, pues entonces estaría bien porque después todo eso también se plegaría, se fallaría, saldría fuera a nivel del mar y se formaría una penilla dura. Y por último, en eh, una transgresión que hubiera de mar, de mar y una regresión, bla, bla, bla, se acumularon estos riesgos. Ya está. Ya está. ¿Eh? Me imagino, venga, voy a portarme bien y en las características del vídeo pondré ¡Eh, hey, mira! Ya ha tocado Pondré la historia geológica de la región muy bien. Adiós, darle like, suscribiros sí, al canal No ser lechones